estamos llevando a la sociedad al caos, a la destrucción, y no tenemos cómo resolver. Tenemos que buscar la respuesta de todos los pueblos originarios para que ellos nos enseñen cuál es el camino. Mapu, representando también al territorio donde estamos, ¿no? que representa la tierra, Mapu, y Tinkuy, una palabra en Quechua, que es encuentro. Y nace con el pilar que es de la permacultura, arte y educación, y ancestralidad. Cuatro altares como conciencia de los cuatro elementos. Elementos que para los pueblos originarios son espíritus y guías. Me da una, una alegría de ver que la, la sociedad que no es Mapuche está impu, impulsando un plan de desarrollo para vestir en defensa de la tierra. Si nosotros no podíamos optar, por ejemplo, al terreno, iba a entrar una forestal, ¿no? iba a ser un proyecto forestal. Una nueva sociedad, ¿no? desde, desde aquí, desde arriba de las montañas. Por eso Pachamama es la madre, pero la madre universo. Hay mucho interés en, en volver como lo arcaico, eh, volver al cumemogén. En este momento hay tanta gente aquí, porque hay tanta gente que quiere ser testigo de este cambio de la humanidad. espíritu del norte, del viento. Y todos tenemos un mismo un punto común, que es la defensa de la madre tierra. Nuestro deber es cuidar de la casa donde vivemos pela la existencia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Si todos y network es um, definitely like the starting point of a No es muy común venir a ceremonias donde hayan tantos pueblos originarios y puedas aprender cosas de otras culturas. Significa que hubo todo un proceso ancestral para alcanzar ese equilibrio, ese cuidado. Si cuidamos todos los sagrados, vamos a estar más contentos. Y ese es el mensaje ancestral que tiene América para la Humanidad. El ser humano amando y cuidando la vida. El templo medicina. Danzando con la luna. Rezando por la vida.